Revisamos el panorama internacional. La directora de la Fiscalía de Suecia, Eva Mari Persson, ha anunciado este lunes que la investigación sobre las denuncias de agresión sexual contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido reabierta. La solicitud oficial para la extradición de Assange... Según la fiscalía, se enviará a las autoridades británicas lo más pronto posible. Person destacó que, en el caso de que el activista australiano sea extraditado a Suecia, Estocolmo no podrá transferirlo a un tercer país. Por lo tanto, Suecia no extraditará al fundador de Wikileaks a Estados Unidos, según señaló la fiscal.